Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos otro lunes a una nueva edición del programa Espiritualismo y Espiritismo que esperemos sea de su agrado. Esta noche contamos, eh, como siempre, con dos eh, tertulianos. Una de ellas se encuentra al otro lado del Atlántico, en, nuestra querida, en nuestro querido hermano país eh, de Colombia. Y les voy a presentar ya a Amira Ashar Amadstah. Ella de profesión es economista y lleva más de 30 años en el espiritismo. Fundadora junto con otros compañeros del Centro de Estudios Espíritas Joana de Ángelis en Cartagena de Indias, Colombia y colaboradora asidua en la Fundación Remanso de Amor. Muy buenas noches, Amira. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo muy especial desde Cartagena, Colombia, desde la parte norte, caribe de, de este país y del Centro de Estudios Espíritas Juanas de ángeles también hacemos llegar nuestro más caluroso saludo y a todas las personas que en este momento nos están escuchando para hablar de esta ley universal, ¿no? que es la pluralidad de mundos habitados. ¿no? Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, pues la primera pregunta, eh, ¿qué es...? El espacio cósmico, ¿de qué está compuesto? ¿Sabemos algo? Sí. Bueno, el espacio, dicen algunas teorías, es la distancia entre un cuerpo y otro, pero realmente lo que nos revela la doctrina espírita ¿no? anula todo este tipo de, de concepciones y nos lleva a otro nivel. ¿no? Y nos dice que el espacio es infinito. Porque no podríamos ponerle límites si en nuestra imaginación trataríamos de llegar a un límite del espacio, luego vendría algo más y así sucesivamente. Luego el concepto de espacio lo tenemos que asociar con infinito. También dicen los espíritus que nosotros en nuestra condición espiritual todavía nos falta un sentido para entender. Eh, muchas cosas como el concepto de que es dios porque sabemos eh, apenas sus cualidades eh, de qué es la, la inteligencia suprema pero hay todavía nos falta un sentido para entender muchas eh, de los conceptos como por ejemplo el infinito ¿no? es algo que nos turba un poco que no, no podemos imaginar siquiera, pero que es real. Es decir, la infinitud del espacio. Y también tenemos que hablar de la unidad de tiempo, que ya no sería como algo relativo, por ejemplo, a la Tierra, que se usa solamente para medir el curso del movimiento terrestre, sino que tiene que tomarse como un elemento eternidad. Estamos hablando de espacio relacionado con la infinitud con el infinito y el tiempo relacionado con la eternidad. Tuvimos un tiempo de inicio de este orbe, por ejemplo, de la Tierra, que es nuestro hogar, y así se inició el tiempo, ¿no? Cuando empezó el movimiento del globo terrestre. Algún día cesará ese movimiento y este mundo eh, tendrá su fin y se transformará luego la materia en materia prima para otros mundos y ahí el tiempo terrestre terminará pero la eternidad continúa sería un punto dentro de esa eternidad así como el espacio es infinito si pudiéramos nosotros hacer por ejemplo un viaje partiendo de nuestro planeta hacia el universo infinito y tuviéramos la velocidad de la luz o del pensamiento que es más rápido que el de la luz y pasáramos galaxias, mundos, millones y millones y millones de kilómetros en ese recorrido dentro del de universo, solamente estaríamos dando un solo paso dentro del infinito, dentro del espacio. Esa es la definición de espacio, ese es el espacio, la infinitud. Y el universo comprende entonces todo lo conocido y lo desconocido, ¿no? El conocido que son toda la materia ponderable, los mundos, eh, los globos terrestres, las galaxias, todo lo que es esos astros que vemos en el firmamento. Y además los fluidos que llenan este espacio, porque no hay vacío absoluto, como eh, ya la, la ciencia lo entiende y también ya el mundo espiritual no los había revelado. En el año de 1857, cuando sale eh, el libro de los espíritus, sale esta revelación y nos dice que el vacío absoluto no existe, ¿no? que todo está penetrado de un fluido, que nada está vacío y que ese fluido le llama, el mundo espiritual le llama como fluido cósmico universal. Y ese fluido cósmico universal, que es, que es la materia primitiva, es eh, la base, la el elemento primitivo de donde se crea todo lo que conocemos como materia, todos los cuerpos de la naturaleza. Luego, eh, también es inherente al fluido cósmico universal, todas las leyes, las leyes. Eh, que rigen la materia como el magnetismo como la gravedad como la cohesión la electricidad la luz el calor todo este tipo de leyes también hacen parte y son inherentes al periodo cósmico universal luego podemos entonces decir que hay dos elementos constituidos constitutivos del universo ¿no? el elemento material y el elemento espiritual y sobre todos estos dos elementos está Dios, que es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Muy bien. Bueno, pues eh, nuestro otro contertulio, como ya han visto, es eh, nuestro compañero José Manuel Meseguer, que se encuentra en Valencia. Buenas noches, compañero. Buenas noches, pese a las dificultades, pero bueno, aquí estamos y vamos a tratar de llevar esto adelante. Muy bien, pues nos dicen, ¿ha surgido el cosmos por azar o existe algo que le haya dado origen? Bien, pues en la pregunta 37 del libro de los espíritus nos dice que el cosmos no se ha podido hacer por azar. Eh, una causa, ha de tener una causa inteligente, ¿no? Cuando tiene consecuencias inteligentes es porque tiene una causa inteligente, ¿no? Eh, el azar no puede crear, como digo, algo inteligente. Y si observamos la naturaleza, pues comprobamos que en realidad la, la naturaleza es como un microcosmos, pues comprobamos ahí que, que hay una sabiduría detrás de todos los elementos que se armonizan, que se conjugan y que van, se van equilibrando y van creciendo y van evolucionando eh, lentamente pero progresivamente. Y es algo que la ciencia a, a día de hoy sigue investigando, sigue estudiando, y sigamos y sigue vamos, sí, sigue. la, propia naturaleza, la propia naturaleza. Y luego, por otro lado, está eh, pues que, que el orgullo es el problema que, que nos lleva a, que, a creer que, que el cosmos ha podido surgir por el azar. ¿no? Eh, si no tuviéramos ese orgullo y esa vanidad, de, esa, esa manera de creernos que estamos por encima de todo y que no puede haber algo que, que se nos escape a nuestra comprensión o a nuestro control pues nos daríamos cuenta inmediatamente y nos maravillaríamos automáticamente de comprobar pues, la grandeza que existe a nuestro alrededor y que indudablemente, al menos así lo percibo yo dentro de mi ignorancia, pues que todo es un milagro, ¿no? Cuando observas los animales, cuando observas los pájaros, cuando observas las plantas, los, las flores, es un verdadero milagro, una verdadera obra de arte, una, una auténtica maravilla que nos tiene que hacer pensar que detrás ha de existir una inteligencia extraordinaria, porque nosotros lo que sí que hacemos es combinar y utilizar aquellos recursos que la naturaleza, que el cosmos o que la materia, digámoslo así, por hablar en términos más genéricos, nos proporciona. Pero nosotros crear lo que se dice crear, no creamos absolutamente nada. Y hemos ido despertando a lo largo de, lo, a lo largo de los siglos la conciencia, la inteligencia, y hemos ido dando pasitos, y vamos descubriendo pues ese entorno que es verdaderamente grandioso y maravilloso. Por lo tanto, y ciñéndome ya exclusivamente a lo que es la pregunta, eh, el origen no puede ser ni más ni menos que Dios o como lo queramos denominar, pero hay un principio absoluto, inteligente, perfecto, que ha creado aquello que nosotros conocemos y que, y que poco a poco iremos ampliando nuestra conciencia y, y, y comprendiendo cada vez mejor esa creación, esa realidad. Eh, ¿Cuál es el objeto de los diversos mundos del espacio? Bueno, como toda creación divina, todo tiene un fin, un, un objetivo. Dios no ha hecho eh, esta maravillosa e infinita creación solo para que los habitantes de la Tierra nos recreáramos en las noches. ¿no? además de esto, porque además es muy hermosa la creación, tiene un objetivo, un objetivo. Y eh, Dios ha poblado los mundos. Ha poblado los mundos eh, porque nosotros como espíritus, todos los espíritus que ha creado Dios necesitan, tienen una necesidad de la reencarnación, de la encarnación. Eso nos explica el libro de los espíritus todos tenemos necesidad de encarnar. Y Dios nos impone la reencarnación con el, con el objetivo de progreso, de perfeccionamiento. Y para esto necesitamos vivir todas las vicisitudes de la vida material para ir avanzando tanto en moralidad como en intelectualidad. Pero además de esto, también tiene otro objetivo que es el de eh, ponernos en condiciones de contribuir a apoyar la creación divina, es decir, que nosotros también somos co-creadores del universo. ¿no? Tenemos también esa misión de ayudar al adelanto de los mundos a través de nuestra inteligencia, desarrollando nuestra inteligencia. Entonces vemos cómo todo se eslabona, todo hace parte de eh, un ordenamiento, de una armonía y que eh, el mundo espiritual ha querido revelar, porque dicen los espíritus que hay muchos conocimientos que son entregados a la humanidad ¿no? por medio de los de un orden elevado, como en el caso de la doctrina espírita. ¿no? Hemos tenido una revelación de un orden elevado, es decir, de... de un grupo de espíritus eh, superiores, espíritu de la verdad que nos ha, que ha considerado, que Dios ha considerado que llegó el momento de, de que la humanidad conozca, conozca a través de la revelación divina, eh, aspectos que de otra manera el hombre no tendría sentido ni instrumentos para analizar ni para observar entonces nos están hablando, por ejemplo, de una materia que es una materia primitiva, elemental, inclusive antes de que la ciencia la haya detectado. ¿no? Entonces El espiritismo se ha adelantado a muchas revelaciones de la ciencia, porque el, el Dios considera muchas veces que hay revelaciones importantes para el desarrollo de la humanidad y entonces él no las da sin la necesidad de la ciencia. ¿no? Aunque la ciencia sabemos que es una herramienta que Dios nos da muy importante para el progreso de los mundos, también nos pueden dar revelaciones que sean de orden elevado, como en el caso de eh, esta, eh, toda esta cosmogonía que nos muestran eh, los espíritus y que nos hace una ampliación de lo que es realmente el, las causas primeras. bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, José Manuel. ¿existe vida en cada uno de ellos? Pues sí, la doctrina espírita en ese sentido es muy clara y contundente, nos dice que sí. Y además en la pregunta 55 y 57 pues nos, nos lo matiza. Dice, sí, y el hombre de la Tierra está lejos de ser, leo literal, como cree el primero en inteligencia, bondad y perfección. Es decir, que vuelve otra vez, como comentaba en la pregunta anterior, al tema del orgullo, a creernos el centro del universo y que no haya nada más que, que, lo, que, que lo que inteligente, que lo que conocemos. ¿no? Eh, nosotros quizá, quizás hemos pensado, como también apuntaba un poquito antes Amira, que, que Dios ha podido crear una playa para, para la contemplación de un solo grano, ¿no? que es la Tierra. Sin duda eso repudia la razón. Y, y en la medida en que vamos avanzando y, va, y los descubrimientos astronómicos, científicos, nos van revelando la inmensidad del universo, pues ahí con más razón todavía, que cuando se escribió eh, la codificación en 1800, en el, más concretamente, el libro de los espíritus en 1857, pues con, buena, con, con mucho criterio decían los espíritus que el hombre no es el centro del universo, ni el más inteligente, ni el más perfecto, ni muchísimo menos. ¿no? Hay una gran, una gran diversidad. Y luego la pregunta 57 lo matiza y dice, la constitución física de los mundos no es la misma en todos ellos. Y eso lo hemos podido comprobar y hoy día los satélites y, y las naves que están recorriendo el espacio, así lo demuestran. ¿no? Y la vida de sus seres no puede ser igual en todos, porque es que también hay que tener en cuenta una cosa, estamos hablando no solo de vida física, sino de vida espiritual. Y de hecho hay informaciones, la propia codificación nos dice que hay mundos en los cuales... Parece ser que no hay vida física, pero sí que hay vida de, de tipo espiritual. Con lo cual, todo, todo lo que existe en el universo, y volvemos casi, volveríamos al principio, todo lo que existe en el universo tiene un, un sentido, un por y un para qué, y todo tiene una utilidad. Dios no ha creado la nada, eh, no existe el vacío, la nada, y no existe algo que pueda tener alguna utilidad. Eh, y y como, como todos sabemos, los mundos se crean, evolucionan, y terminan por disgregarse y vuelvan otra vez al espacio cósmico para formar parte de nuevos mundos. Y eso forma parte de un engranaje tan perfecto que nosotros todavía estamos muy lejos, muy lejos todavía, de llegar a, a comprender. Pero sin duda, sin ninguna duda, hay vida en, todo, en todos ellos. Gracias, José Manuel. Continuamos. La famosa frase del astrónomo y divulgador científico Carl Sagan ¿somos polvo de estrellas? ¿eso qué quiere decir? ¿quién no ha visto los programas de Carl Sagan? son muy inspiradores desde niña, desde joven los, los veía, me encantan y reconozco ese, ese valor como científico de, de este gran hombre Carl Sagan este astrónomo astrofísico Cosmólogo, astrobiólogo y escritor, pero sobre todo divulgador de ciencia, de, divulgador de la astronomía, y eh, convirtió la ciencia en algo fácil para las masas, ¿no? Lo llevó al, al pueblo, a lo democratizó, eh, llevó la ciencia y el amor al conocimiento y, al, y a la creación divina, al universo, a todos los que tuvimos la oportunidad de eh, recibir sus, sus programas y eh, su amor también, porque yo creo que era un amor profundo por, por la creación y por el conocimiento. Inclusive muchos científicos actuales son, eh, fueron inspirados por él y ahora son grandes científicos porque el conocimiento no debe quedarse solamente en las élites sino que todos debemos aspirar al conocimiento todos debemos tener esa ansia de, de saber por qué sabe, este, el mundo espiritual no lo dice los espíritus no lo dicen hay que evolucionar progresar en dos sentidos en el moral y en el intelectual ambos alas son importantes para la espiritualidad cuando él habla en forma poética, de que somos polvo de estrellas, está hablando de una realidad muy grande ¿no? a nivel material, porque acordémonos que la ciencia solamente eh, estudia los efectos materiales, la materia ponderable, porque todavía no ha llegado a descubrir la, eh, la materia intangible, ¿no? los fluidos espirituales. Entonces, ¿por qué somos polvo de estrellas? Porque estamos constituidos a nivel material, nuestro cuerpo, existen todos los elementos que fueron creados en los laboratorios, en las fábricas, que son las estrellas que crean estos elementos y que son lanzados al espacio y con esta materia prima se forman los mundos, se forman los cuerpos orgánicos e inorgánicos. Entonces, dentro de las estrellas, que son constituidas generalmente de, de hidrógeno, se hace una fusión, una fusión, y cuando se agota su combustible, algunas de ellas estallan y lanzan al espacio todo tipo de materiales pesados. Y todo tipo de eh, elementos que son necesarias para la formación de los mundos y de la vida luego en nuestro cuerpo por ejemplo tenemos carbono en el cerebro tenemos eh, por ejemplo azufre en el cabello tenemos fósforo en los huesos tenemos hidrógeno helio, oxígeno todos estos elementos hacen parte de nuestro organismo ¿no? mayormente carbono y que son producto de esas grandes fábricas estelares que son las que proveen la materia prima para la formación de los mundos luego vemos que todo tiene una función en el universo y es muy importante para todos el conocimiento de todas estas leyes de todas estas leyes eh, espirituales, de todas estas leyes divinas para poder sentirnos nosotros como espíritus creados por Dios, integrados a, este, a esta gran creación que tenemos derecho, que somos herederos de, de este universo y además tenemos derecho a la felicidad y a, a todos todo esos mundos maravillosos que esperamos construir y merecer. Muy bien, muchas gracias. Un hombre extraordinario, Carl Sagan. Recomiendo encarecidamente, si alguno no conoce su serie televisiva Cosmos, que la vea, circula por Internet y es extraordinaria. Continuamos con el programa. Eh, José Manuel, dentro de un mismo mundo... ¿Cómo cohabitan los espíritus encarnados con los desencarnados? Pues mira, muy buena pregunta. Además, la codificación espírita eh, nos lo explica muy bien y, y toda la literatura posterior, obras de Chico Xavier, del propio Divaldo, eh, de Filomeno de Miranda, pues nos explican da todo, con todo un lujo de detalles, una gran variedad de matices, que digamos que la gran síntesis de la codificación pues ya nos aportó en su momento. Respecto a esas dos realidades que, como muy bien eh, formula la pregunta, cohabitan. Sin duda que, que son dos realidades, la espiritual y la material, que conviven conviven dentro del mismo del, y cohabitan dentro del mismo mundo. ¿Qué ocurre? Hablando así en términos muy generales, muy genéricos, porque no tenemos tiempo aquí para, para desglosar todos, los, todos esos matices, pues hay muchos espíritus que, que viven intensamente la vida material. Eh, son espíritus que están todavía muy materializados y cuando desencarnan o pues se quedan impregnados, se quedan adheridos, por decirlo así, todavía imantados a lo que es la realidad física eh, que, nos, que nos envuelve. Y más, y más si cabe, pues cuando son espíritus que arrastran vicios, arrastran pasiones, y todo eso hace que, que les impide elevarse y que los hermanos familiares, los hermanos amigos, espíritus amigos, eh, y espíritus familiares que tratan de ayudarlos pues no consiguen por esa eh, falta de sintonía poderles ayudar hasta que llega un momento en el cual el espíritu comprende y entonces ya eh, se, le, se le puede ofrecer la ayuda que, que merecen. ¿no? Otros, otros espíritus en esta realidad eh, de esa cohabitación entre el mundo material espiritual hay otros espíritus que son esclarecidos, que son espíritus eh, eh, ya en otras condiciones, pero que vienen a ayudar, vienen a ayudar. O sea, son conscientes de su trabajo, son conscientes de nuestra realidad, ellos han pasado las cosas que estamos viviendo nosotros aquí ahora y vienen, vienen, <coughs> perdón, vienen a ayudar y eso sería otra de las, de la, de la, de la, de las facetas, con lo cual esa, esa cohabitación es, es una realidad, las facultades mediúnicas son las ventanas por las cuales y los intermediarios entre esos dos mundos y constantemente nos van facilitando una información, sobre todo en el aspecto de la importancia moral de nuestra reforma íntima, ¿no? del cambio para, para que el sembrar el bien, para que el día de mañana, cuando desencarnemos, no quedarnos imantados a los planos materiales, sino poder formar parte, digámoslo así, de, de un proceso de evolución y de enriquecimiento y de elevación espiritual que al final, y de felicidad, que al final es lo que todos perseguimos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Pregunta 7, Amira. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Frase lapidaria del maestro. ¿Cómo podemos interpretar esta frase? Sí, ya Jesús nos lo decía ¿no? hace más de dos mil años. Que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y la casa de mi padre es el universo. ¿no? El universo infinito es la casa de mi padre. Y aún más dice Jesús y que vuestro corazón no se turbe. Imagínense en esa época, no traer esa información a espíritus que todavía estaban menos evolucionados que nosotros, más mucho más primitivos, y por eso todo lo lo hablaba así de esa forma, en parábolas, porque a veces la luz, mucha luz, enseguece ¿no? cuando no estamos preparados. Creed en Dios que es así, decía que tu corazón no se turbe y creed en mí también. Inclusive hasta el día de hoy, eh, muy pocas personas eh, tienen esa certeza ¿no? de la de los mundos, no de la de, de la vida en otros mundos de que hay otras moradas, otras, otros mundos similares a la Tierra, o inferiores o superiores. Es un conocimiento todavía de muy poca gente. Aún hoy no se ha entendido esa frase del Maestro Jesús, pero la doctrina espírita, en el Evangelio según el Espiritismo, nos viene a explicar que las diferentes moradas son los mundos que circulan en el espacio infinito y que son, eh, ofrecen a los espíritus eh, encarnados estancias para su adelantamiento. Pero también hay otra interpretación de esta frase. ¿no? no solamente podemos hablar de mundos materiales para espíritus encarnados, sino que también hay espíritus que en la graticidad, ya desprendidos del cuerpo físico también, pasan a a las esferas espirituales al mundo espiritual ya sea mundos eh, eh, perdón planos inferiores o, o planos más elevados de la vida espiritual de acuerdo a el nivel moral del espíritu no de acuerdo a su estado de materialización o de materialización ¿no? porque cuando se desencarna con apegos todavía con muchos eh, vicios muchas pasiones eh, todavía un estado muy materialista entonces vamos a poblar regiones del espacio en donde se afinizan con este tipo de situaciones con espíritus del mismo que no vibratorio y crean un mundo que va de acorde va acorde a sus pensamientos y a su nivel espiritual que son mundos eh, inferiores no un mundo espiritual inferior pero si al, a lo contrario es un espíritu elevado que ha hecho el bien que ha despertado su espiritualidad entonces va a poblar regiones del mundo espiritual más elevadas los primeros los más imperfectos quedan apegados a esta a estos niveles vibratorios en sufrimiento en oscuridad en, en desdicha y los otros pueden eh, elevarse y pueden visitar mundos y pueden tener libertad y tener un panorama infinito de la creación, un espectáculo de verdad hermoso de eh, los mundos. En este sentido, también se puede entender que en la casa de mi padre muchas moradas hay, tanto los mundos para las experiencias en la carne. Y los mundos eh, o los niveles espirituales, mundo espiritual. Bien, continuamos. Pregunta número 8. ¿Pueden seres de otros mundos físicos con materia venir a la Tierra? Sí, bueno, esta pregunta es muy interesante. Eh, por lógica, por lógica, ante tantos miles de millones de mundos que, que, que existen en el universo, que nosotros con nuestra imaginación no podemos abarcar. Es lógico que aunque hemos comentado antes que, que los, los mundos, cada uno tiene sus propias características y algunos son muy diferentes a los otros y bueno, y la prueba está ahí, eh, las informaciones que los científicos, los astrónomos nos, nos, nos aportan, pero sí que es lógico pensar que deben de existir mundos muy similares al nuestro, ¿no? de características muy similares, por no decir casi iguales. ¿no? Entonces, yo, para contestar a esta pregunta, yo me iría a la, a la pregunta 280 del Libro de los Espíritus, en la que Kardec interroga a los espíritus y le dice qué clase de relaciones existe entre los buenos y los malos espíritus. Y dicen, los espíritus, los buenos tratan de combatir las malas tendencias de los otros a fin de ayudarlos a ascender. Se trata de una misión. Y claro, uno se para a pensar y, y uno se plantea: eh, ¿solo esas relaciones eh, de que los buenos ayuden a los, digamos, a los que están más atrasados ha de ser siempre a nivel espiritual? ¿No puede ser a nivel material? ¿No puede ser a nivel físico? Es, es la gran pregunta, ¿no? Yo creo, yo creo, sinceramente, que, que sí, que efectivamente ellos vienen. Y porque necesitan demostrar su posible presencialidad, aunque ahora mismo sea una utopía, para muchos de nosotros, como ha comentado un poco Amira antes, que es un tema que, que es minoritario, eh, sea una utopía, un contacto generalizado. ¿no? Yo, desde mi punto de vista, ellos respetan nuestro libre albedrío, pero nos hacen pensar con esas señales en el cielo, ¿no? esas, esas señales de las que nos habla nos hablan los evangelios, ¿no? Nos habla. El, nos hablan en el Nuevo Testamento. Y yo creo que esa es la, la, la clave, ¿no? Pensar que a día de hoy eh, la ayuda espiritual superior la tenemos constantemente, pero ya a un nivel físico, pues es algo que todavía quizás nos falta madurar, pero que es una posibilidad que los espíritas como, como buenos estudiosos y como buenos analistas, pues no debemos de descartar y es un tema que sí que sería para proponérselo el, el ahondar un poquito más en él y profundizar, porque desde luego eh, la, la propia codificación nos da muchas señales al respecto, ¿no? respecto a la fraternidad, a los lazos que existen entre los mundos que todavía nosotros desconocemos eh, y entonces ahí hay una cantidad de, de, de principios que quizás no sean de una utilidad extraordinaria eh, y primaria, pero sí que nos pueden ayudar a, a comprender pues, la armonía que existe en el universo y cómo todo se, todo se entrelaza, tanto los aspectos materiales como los aspectos espirituales. Gracias José Manuel. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué papel desempeña el éter en el espacio cósmico poblado de sistemas planetarios? bueno como habíamos entonces dicho sabemos que hay dos elementos constitutivos del universo el elemento espiritual y el elemento material el fluido cósmico universal que le denominan también éter es la materia primitiva de donde salen a través de las transformaciones de este, de este fluido Todas las eh, formas de vida, tanto material como intangible. Es elemento primitivo y ese elemento se encuentra penetrado en todo el espacio, en todo el universo. André Luis le llamaba el plasma divino. Algo así como el pensamiento de Dios que penetra todo. Estamos sumergidos en ese océano como peces en el agua. ¿no? Entonces todos estamos imbuidos en ese eh, océano de fluidos, de, de ese plasma que tiene contenido todos los elementos fundamentales eh, más primitivos, ¿no? más, más elementales, y que la ciencia ah, está tratando de, de buscar y de de comprender, ¿no? Porque los científicos conocen, por ejemplo, hasta hoy que en el universo solamente el 5% es materia conocida. El resto es energía oscura, materia oscura, como ellos le, le denominan, ¿no? Pero todavía hay más preguntas que respuestas sobre estos temas. La doctrina espírita, la revelación espírita, nos está ya hablando de un elemento eh, básico, primitivo, elemental, que es el fluido cósmico universal y que además tiene muchas transformaciones. Muchas transformaciones, entre esas transformaciones están los fluidos espirituales. Nosotros todos estamos impregnados y además eh, nosotros a través de nuestro pensamiento, porque el pensamiento también es energía, podemos, eh, a través de nuestro pensamiento, que viaja en ese océano, en, en ese océano, ¿no? podemos darle propiedades a esos fluidos, porque nosotros somos, tenemos esa capacidad, nuestro peri que es el órgano que envuelve que envuelve el espíritu, que es el intermediario entre el cuerpo físico y el espíritu, tenemos eh, la capacidad de emitir y absorber energías. Nuestro pensamiento es energía. Entonces, cuando nosotros nuestras ondas mentales salen, porque no están circunscritas, sino que nosotros podemos tener la capacidad de, como energía, ese pensamiento que es energía, poder trascender, Luego nosotros vamos a crear un ambiente vibratorio a nuestro alrededor, vamos a darle propiedades a ese fluido de acuerdo a la calidad de nuestros pensamientos, ya sean buenos o malos. Y hay otra cosa muy importante también, establecer las relaciones con los desencarnados, con ese mundo espiritual que también nos rodea. Luego... Eh, este conocimiento es de la mayor importancia porque sabemos de que podemos tener buenas compañías o poder tener compañías negativas ¿no? de acuerdo a lo que nosotros estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Por eso es tan importante ¿no? siempre cuidar nuestro pensamiento, lo que estamos sintiendo, evitar todos los... Todos esos sentimientos negativos, el, lo, la, los mal pensamientos, los, los resentimientos, la envidia, todos esos sentimientos negativos tenemos que evitarlos. ¿Por qué? Porque estamos en permanente contacto con entidades desencarnadas. Por eso dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero aquí, aquí a nivel espiritual decimos dime quién eres y te diré con quién andas. Luego, entonces, tenemos que ser muy conscientes de qué tipo de compañía, de qué tipo de atracción estamos teniendo en nuestras vidas, ¿no? Si estamos eh, permitiendo la cercanía de los buenos espíritus, de nuestro guía, de, de nuestros protectores, de los espíritus amigos, los que nos quieren el bien, que nos pro, promueven nuestro progreso, que quieren que adelantemos, que esta encarnación sea muy productiva a nivel espiritual, que podamos eh, diluir cada vez más todas esas imperfecciones que tenemos. O si vivimos en un estado de perturbación, de desarmonía interior, de falta de conciencia, luego entonces vamos a atraer entidades que nos, vamos, nos van a, a crear eh, obsesiones desde, desde las simples hasta las más complejas, ¿no? Entonces, eso es importante nosotros los espíritas tenerlo en cuenta, de que tenemos una responsabilidad en cuanto a qué estamos sintiendo y qué estamos pensando. Porque eso eh, va a ser lo que determine en qué tipo de sintonía vamos a, a estar y qué tipo de existencia de felicidad o infelicidad vamos a tener. Entonces, eso es me parece una, una conclusión muy importante acerca de los fluidos espirituales. Bien, gracias. Eh, ¿Existe alguna parte del éter en donde quedan grabados los pensamientos, los acontecimientos de la vida... Eh, ¿Tiene esto algo que ver con, con esos registros acásicos de los que nos hablan algunas filosofías? Sí, y, y debe de ser así, porque, porque para que pueda existir una evolución inteligente, por decirlo así, tiene que estar todo registrado, todo recogido. Eh, si, no hay, si no hubiera un registro de aquello que pensamos, sentimos y hacemos, con pues la ley de causa y efecto no podría actuar porque no tendría, no tendría los elementos. Y tenemos una, una prueba muy fácil, muy sencilla, más allá de la propia doctrina espírita, que son con las experiencias cercanas a la muerte. Cuando estudiamos esos fenómenos, y podemos comprobar que en muchos de los casos de las personas que se quedan clínicamente muertas, algunas de ellas, muchas de ellas, pues ven pasar su vida, ven pasar su vida desde que eran niños hasta, hasta adultos. Y es más, algunos incluso eh, llegan a percibir las reacciones y las sensaciones que provocaron con su comportamiento hacia, hacia otras personas, ¿no? hasta, ese, hasta ese punto, ¿no? hasta ese extremo. Entonces, es lógico que por, por, por ley, pues, eh, yo se me ocurre la ley del amor y todas las leyes que, que se armonizan y, eh, y, se, y, se, y se imbrican unas a otras, pues no puede ser de otra manera. ¿no? Eh, necesitamos que que el proceso de evolución, de evolución nuestro eh, quede todo absolutamente registrado en nuestra memoria, en la, en la memoria cósmica, para poder ir trabajando, ir mejorando e ir creciendo espiritualmente. Gracias. Sí. Seguimos adelante. Pregunta número 11. ¿Se puede considerar el éter... La sustancia prima de toda creación de la materia en sus formas fluídicas primarias sí así es eso nos enseña el mundo espiritual eso nos revelan los espíritus nos hablan de esta sustancia el estudio cósmico universal que es la el elemento primordial y ingenio para la elaboración de los mundos y de toda la materia conocida y desconocida también ¿no? pero sus leyes y todo esto varía de acuerdo a los mundos ¿no? porque solamente conocemos una parte de, de todo esto ¿no? de la creación conocemos ciertas leyes también pero en el universo estas transformaciones se hacen eh, de diferentes formas y que ni siquiera seguramente imaginamos ¿no? porque la vida se expresa eh, de mil formas que todavía nosotros no somos capaces de, de comprender que todavía estamos apenas en un estado eh, espiritual eh, medio, por decirlo así. Luego, es mucho lo que desconocemos acerca de las manifestaciones de, de la vida y de las realidades en, eh, en los mundos. ¿no? Y además, pues, eh, también quería agregar algo sobre las memorias cómo quedan registradas y sabemos que en el perispíritu ¿no? La, todo lo que nosotros las experiencias vividas quedan todas registradas en el perispíritu ahí está nuestra memoria esta cerebral y cuando desencarnamos luego eh, emergen todos esos eh, esas memorias las necesarias no porque Tampoco vamos a recordar, ¿no, de las primeras encarnaciones, no, sino pues lo que hace parte o lo que es importante para nuestro desarrollo evolutivo. Gracias, Amira. Vamos a dar paso a otra pregunta más. ¿Qué papel desempeñan los fluidos etéricos en la formación de todos los cuerpos o materia existentes en nuestro plano físico? Sí, Gracias, Amira, por la matización. Eh, bueno, sí, eh, cuando hablamos de fluidos etéricos, sí, estamos hablando de fluido universal. Eh, para ello nos tenemos, que, nos tenemos que ir a la pregunta 27 de Libros Espíritus y ahí lo explica mejor que, que lo pueda explicar yo. ¿no? Eh, nos dice, Dios, el espíritu y la materia son el principio de todo lo que existe, la Trinidad Universal. No obstante, al elemento material es preciso añadirle el fluido universal, que desempeña el papel de intermediario entre el espíritu y la materia propiamente dicha, demasiado densa para que el espíritu pueda ejercer una acción sobre ella. Aunque desde cierto punto de vista se, le puede, se lo puede clasificar como elemento material, el fluido universal se distingue por algunas propiedades especiales. Si fuese materia, de modo positivo, no habría razón para que el espíritu no lo fuera también. Está colocado entre el espíritu y la materia es fluido, como la materia es materia, y por medio de sus innumerables combinaciones con esta y bajo la acción del espíritu, es susceptible de producir la infinita variedad de las cosas de las cuales, de las cuales vosotros solo conocéis una mínima parte. Dado que, este, que ese fluido universal o primitivo o elemental es el agente que emplea el espíritu, constituye el principio sin el cual la materia estaría en perpetuo estado de división y no adquiriría jamás las propiedades que le otorga la gravedad. O sea que realmente juega un papel capital, porque de lo contrario la, mat la materia estaría, como acabamos de leer, pues eh, en perpetuo estado de división. Muchas gracias José Manuel. Eh, tenemos tres preguntas del chat, si os parece bien vamos a darles entrada y podéis intervenir en, indistintamente en, en cualquiera de ellas. Las tres nos las hace Daniel Meseguer. Y la primera dice, hay personas que temen que una invasión alienígena pusiera fin a la humanidad tal como la conocemos. ¿Sería esto posible? Bueno, si quieres, mira, eh, yo creo que hay una pregunta en el Libro de los Espíritus que en parte, en parte responde a esta pregunta, que es una pregunta que yo considero que es muy apropiada porque hoy día abundan muchos programas que hablan de alienígenas, y parece que hay como una obsesión por pensar en, en enemigos de, del espacio que vayan a venir aquí a invadirnos y, a, y, y, y nos genera una serie de preocupaciones y de cosas que realmente, desde mi punto de vista, pues no tiene razón de ser y que la doctrina yo creo que de alguna manera ya nos lo aclara. Y como decía, la pregunta 279 de, de los espíritus ya en parte ya no responde a esa pregunta, porque pregunta eh, Kardec, ¿todos los espíritus pueden acercarse recíprocamente y contestan los buenos van a todas partes, ojo, y precisa que así sea para que puedan ejercer su influencia sobre los malos, o, más, o menos evolucionados, si lo queremos denominar así. Pero las regiones habitadas por los buenos están prohibidas para los espíritus imperfectos, a fin de que estos no puedan llevar a ellas la perturbación de las malas pasiones. Eh, claro, cuando decimos las regiones habitadas por los buenos, aquí podemos incluir pues a los mundos, que aunque no sea un mundo de bondad y un mundo positivo espiritualmente, como es la planeta Tierra, pero está en unas condiciones que, que la intervención o la injerencia de, de espíritus imperfectos o de humanidades imperfectas crearía una confusión y, un, y, un, y una perturbación que, que, que, no, que no cabe... No cabe a, a, a eh, asimilar o, o, o por lógica comprender que eso pudiera llegar a ocurrir porque entonces sería una complejidad ya no sería solo tener que afrontar los problemas que ya de por sí ya tenemos en un mundo como es el nuestro eh, poco evolucionado y todavía pues en, en fases como la que estamos viviendo hoy día en que todavía se pueden producir guerras como para que pudieran existir injerencias de fuera que todavía nos pudieran complicar más las cosas con lo cual ahí en la pregunta 279 nos dice que hay una serie de leyes por las cuales los buenos pueden ir a todas partes y los malos no esto que nos lleva también pues a pensar que, que cuando seamos buenos de verdad pues tendremos esa libertad de poder ir a todas partes y seguramente podremos ir tanto con, con espiritualmente, a nivel espiritual, como ya ocurre y la, y la doctrina así nos lo refleja constantemente, como también a nivel físico, ¿no? porque quizás hay algún tipo de relación, como comentábamos antes, eh, física-material que, que es propia ya de los mundos más evolucionados en los cuales no hay ningún riesgo, ningún peligro de involución o de, o de atraso en el cual pudiera existir un perjuicio entre unas humanidades y otras. ¿no? Yo creo que esto es un poco la lógica y el sentido que, que nos proporciona la, la, la codificación y que, y que utilizando un poquito el sentido común pues, nos puede llevar a esas conclusiones. Sí. Yo quería añadir también algo, y es Ahora, que bien. en el universo hay una armonía y una unidad, o sea, y hay... Unas leyes que son inmutables y son divinas. Y además hay espíritus ya muy elevados, espíritus puros encargados ¿no? de la evolución de cada planeta. En el libro A Camino de la Luz nos cuenta, eh, nos cuenta que antes de la formación de la Tierra, antes de que la Tierra se iniciara su proceso evolutivo, hubo una reunión de espíritus puros, en el que también el Maestro Jesús participó. ¿no? Y en cuanto a la creación de este mundo, del planeta Tierra, ¿no? luego vemos cómo hay todas unas, unas ordenanzas, unos ordenamientos, hay toda una dirección de, de Dios y de sus operarios divinos. ¿no? Entonces, esta reunión de espíritus fueron los que trazaron, los que organizaron, los que moldearon, los que idearon cómo iba a ser ese proceso, ¿no? Y eh, de esta forma eh, nos damos cuenta de que hay un hilo conductor en todo. Hay, hay Es el pensamiento divino que está siempre... Eh, manteniendo la armonía universal. Gracias por la puntualización. Otra pregunta también de Daniel Meseguer nos dice habéis comentado que extraterrestres han podido estar o influir sobre la Tierra. ¿Por qué no nos es posible a nosotros contactar con seres extraterrestres? José Manuel, ¿quieres intervenir Bien, eh, ¿qué ha podido estar o influir sobre la Tierra? ¿Por qué no nos es posible contactar? Bueno, eh, yo creo que, que sí que hay sí que hay contacto, yo creo que sí que hay un contacto eh, con, con, con los extraterrestres. El problema que hay en todo esto es que, es que los límites entre la realidad y la fantasía, a veces la línea es muy delgada y muy tenue, y, pero sin duda alguna... Eh, contactar con esta terrestre significa que es contactar con seres que están en otros mundos y que tienen ya un grado de, de evolución que les permite esa libertad de la que hablábamos antes para poder intervenir y poder ayudar a otras, a otras humanidades. Y yo creo que sí que existen ese tipo de comunicaciones. En lo, en lo, en, en, yo creo que hay mediunidades, hay, hay reuniones mediúnicas que sí que reciben determinadas comunicaciones eh, de extraterrestres. Lo que ocurre es que, claro, eh, al fin y al cabo no se diferencia mucho su mensaje con el mensaje que nos pueda proporcionar un, un, otro espíritu de en buenas condiciones, ¿no? en, de, un, de un grado de elevación, porque al final de lo que nos hablan todos es de lo mismo, del cambio moral, de la transformación, de todos buscan y, y, y, y, y pretenden que, que mejoremos, que, que nos unamos, que seamos fraternos, que seamos amorosos, que cada día seamos menos orgullosos, menos, menos egoístas, y todo eso ellos nos lo están transmitiendo. Es más, también hay que tener en cuenta, y, y también añadiendo un poco a lo que ha comentado antes Amira hay otro ángulo que no se ha tratado aquí y del que hablan las obras de eh, Divaldo Pereira Franco, de transición planetaria, etcétera, esa gran trilogía, en la cual nos dice que ahí están habiendo una, una transmigración bastante importante de espíritus que vienen de otros mundos, de mundos ya de regeneración, de mundos más avanzados que están reencarnando aquí para ayudar en esa transformación que estamos viviendo. Con lo cual, se podría decir que de alguna manera son, son extraterrestres porque han vivido en otros mundos, pero que ya van a formar parte temporalmente de este mundo. Con lo cual, lo que comentaba mira antes, que todo... Esos espíritus elevados, esos espíritus puros que se reunieron ya concretizaron pues eh, una armonía y una sabiduría con la cual se iban a regir los mundos, se iban a regir este en concreto este planeta para que todo fuera evolucionando y todo se fuera desenvolviendo dentro de unos cauces eh, con los, las menores perturbaciones posibles en cuanto a lo que el libre albedrío y, y, y las imperfecciones humanas pueden generar, y los, los trastornos y las, y las situaciones que, que esas imperfecciones pueden generar en algún momento dado. Además, Además, adelante, Amira, adelante sí, Quería añadir algo más. Recordemos, como nos enseñan los espíritus, que nos hablan de los estados de emancipación del alma cuando todavía estamos encarnados. ¿no? Luego, cuando estamos eh, en el sueño, durmiendo, nuestro cuerpo descansa, ¿no? Se repone, pero nuestro espíritu no necesita descansar ni dormir y generalmente salimos, salimos y podemos encontrarnos con amigos espirituales de otros, de otros mundos, podemos hacer reuniones como estas, podemos tener toda serie de actividades. Bueno, si estamos en el bien, ¿no? Si estamos en una buena sintonía, porque si no, vamos a ir a otro tipo de reuniones, menos eh, elevadas, pero mientras que estemos, como dice Cardeno, eh, eh, mejorándonos, haciendo todos los esfuerzos por cambiar nuestras malas inclinaciones, porque por eso se reconoce el verdadero espírita, entonces podemos encontrarnos en reuniones, en coloquios, con seres de otros planetas, ¿no? Y, y de verdad que eso nutre mucho nuestra vida como encarnado. ¿no? Lo que pasa es que no nos acordamos porque la experiencia no la vivimos con el cuerpo, con el cerebro, sino con el espíritu. Cuando regresamos al cuerpo, pues lógicamente esa memoria está guardada en el espíritu. Pero sí, claro que sí, se puede tener ese contacto y, y eso es constante. Pasamos a la última pregunta de Daniel Meseguer. Dice, ¿cómo es posible que exista vida en otros mundos si la gran mayoría tiene condiciones diferentes a las de la Tierra? Sí, eso es esa es una de las grandes preguntas que se hace el, la mayoría de las personas. ¿no? Bueno, porque están buscando vida similar a la Tierra. Un planeta que tenga la misma distancia a su Sol, a su estrella, planetas que tengan el, el mismo tamaño, la misma composición química están buscando replicar ¿no? la vida terrestre en otros mundos. Y aquí nos está explicando eh, la revelación espírita de que la vida se manifiesta de miles de formas, que es posible que la energía de un planeta no sea, por ejemplo, el sol, sino la electricidad. Y eh, de, de igual manera, leyes distintas que no conocemos, formas de vida diferentes, maneras diferentes de respirar, de caminar, de, de alimentarnos. Bueno, por, por eso mismo tenemos que entender de que eh, los mundos son moradas, instancias adecuadas al nivel de adelanto de los espíritus que ahí habitan. ¿no? Luego, entonces, también eh, su pensamiento va a través del fluido cósmico van a formar esos mundos y van cada uno a hacer distintos unos de otros no va, a, no va a haber uniformidad y eso es parte de la extraordinaria creación divina ¿no? pero al mismo tiempo son solidarios todos porque todos somos parte de la misma familia universal y tenemos una última pregunta que nos ha entrado ahora de Caterina Díez dice ¿es posible que estén intentando comunicarse con nosotros extraterrestres? ¿Advertirnos de algo? Pues sí, es un poco lo que estábamos comentando antes, Caterina, eh, y es que, que el mensaje suyo es el mismo mensaje que nos dan los espíritus elevados, los mentores espirituales, porque hay que tener en cuenta que, que se armonizan, se armonizan y no y no hay una... Eh, que unos vayan por una parte y otros vayan por otra, hay una armonía en cuanto a su pensamiento y todos, claro, tienen preocupación por el momento crítico que estamos viviendo y, y más allá de ese momento crítico por las personas que tenemos que decidir pues qué camino espiritual eh, escogemos, ¿no? si nos dejamos llevar por la marea material eh, que nos envuelve o si queremos realmente plantearnos una vida espiritual plena y, y seguir por un camino recto que al final es lo que nos puede traer la felicidad con lo cual el mensaje que ellos nos traen como, como los que nos traen los espíritus que no tienen materia que no tienen cuerpo físico pues es prácticamente el mismo la preocupación y el interés y el afán es siempre el mismo, ¿no? el bien de todos, la fraternidad y la evolución espiritual no sé si Amira quiere añadir alguna cosa más Sí, sí yo creo que debemos de preocuparnos mucho es con qué tipo de entidades estamos eh, teniendo sintonía porque constantemente hay entidades espíritus que quieren comunicarse con nosotros y no necesariamente tenemos que tener mediunidad, unidad ¿no? eh, es decir una mediunidad ostensible ¿no? porque todos tenemos esa capacidad dice Kardec de, de percibir los fluidos no los espíritus el pensamiento de los espíritus entonces es muy importante es vigilarnos a nosotros mismos Tener ese control y, y ese deseo de, de cada día ser un poco mejor, ¿no? Hoy mejor que ayer, y mañana mejor que hoy. Eso es lo importante porque de eso dependerá la calidad de la, de la asistencia que tengamos. Porque todos tenemos seres que están eh, a nuestro alrededor siempre. Entonces, tratemos siempre de que sea... Eh, que sean buenas compañías, que sean espíritus que nos ayuden a nuestro progreso. Muy bien. Muchas gracias. Estamos ya fuera de tiempo. Es eh, momento de ir despidiendo el programa. Agradecer la participación a los dos tertulianos de esta noche. Agradecerles a todos ustedes, eh, queridos internautas, por, por vuestra atención, por vuestra paciencia. Os volvemos a pedir disculpas por esos fallos en la tecnología que hemos tenido al principio, a veces la tecnología pues es así, caprichosa, y nos da algunos quebraderos de cabeza, pero afortunadamente se ha podido solucionar y creo que, que la comunicación ha sido, ha sido fluida y, y todo, ha ido, ha, todo, ha ido, todo ha ido bien. Y como siempre, tenemos por costumbre, antes de finalizar el programa, damos a nuestra invitada un par de minutos para que nos haga una valoración, nos comente algo que ella estime oportuna. Así que Amira, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, pues de verdad que muy complacida, muy agradecida porque podamos eh, hablar de la doctrina espírita, que es de verdad que debemos hacerlo, debemos divulgar este conocimiento que tanto se necesita y sobre todo en estos momentos graves de la humanidad, donde hay... Mucho, muchas necesidades a nivel espiritual. Estamos eh, en una época de transición, como ya sabemos, transición de un mundo de pruebas y expiaciones, que somos un mundo de pruebas y expiaciones, esa es nuestra categoría de mundo, hoy que hablamos de los mundos, un mundo donde todavía prevalece el mal, pero estamos ya eh, en los sectores de cese final para iniciar un mundo de regeneración y qué más importante como obreros del, del divino maestro de hijos de Dios, eh, compenetrados con este conocimiento iluminativo, esclarecedor, que salva, por decirlo así, la palabra salvar, tantas almas como las nuestras que han sido rescatadas por este conocimiento y que tenemos tanta gratitud, pues debemos de eh, siempre esparcir este mensaje. Yo creo que esto es necesario, se está eh, es un momento donde se necesita mucho de la del conocimiento de de, dónde, de qué somos, de dónde somos, de, de qué somos, cuál es nuestra naturaleza y hacia dónde vamos ¿no? para vivir de una mejor manera y para hacer que esta humanidad terrestre mejore ¿no? cada día más. Nosotros somos parte de este mundo, pertenecemos a esta familia de aquí de la Tierra y como elementos, eh, células de este planeta, pues en la medida en que nosotros eh, progresemos y mejoremos, también va a mejorar la, el ambiente psíquico de este planeta. El ambiente espiritual y psíquico de este planeta. Entonces, yo les agradezco mucho y, pues, muy buenas noches a todos, a los hermanos, y muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Chema, muchas gracias. Gracias. Un saludo, un saludo a nuestros compañeros que están ahí también detrás de la cámara contribuyendo a que este programa sea posible. Y nada más. Eh, en 15 días volveremos a estar con todos ustedes con un nuevo programa de espiritualismo y espiritismo y hasta entonces pues deseamos que sean muy felices Gracias. y hasta entonces, buenas, noches. buenas noches buenas noches a todos noches. dios